Buen día, estamos reunidos esta mañana para dar inicio a un camino que tiene como propósito entregar a los chilenos y chilenas una mejor calidad de vida, asegurar buenos empleos, mejores pensiones, garantizar la salud y la educación pública y de calidad para todos los hijos e hijas de esta tierra. Desde aquí, la comuna de La Granja, uno de los sectores más populares de Chile, comienza la revolución de la Dignidad. En esta oportunidad vamos a saludar a las personas que nos acompañan presencialmente dado el contexto de pandemia, hemos procurado que sea lo menos posible para cumplir con las normas sanitarias vigentes. De todas maneras, extendemos los saludos a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, desde Arica a Magallanes. En primer lugar, saludamos a la mesa del partido, a nuestro presidente Fuad Chaín, ...a nuestro secretario nacional... ...a nuestro secretario nacional... ...aquí presente... ...David Morales... ...queremos saludar también... ...a cada uno de los candidatos a alcaldes... ...concejales y convencionales constituyentes presentes aquí y a través de la plataforma. Saludamos a todos los integrantes del Comité Político Estratégico, a nuestra vocera, Yasna Progoste, A nuestra coordinadora de campaña, la diputada Joana Pérez. Y al coordinador programático de la campaña, Marcelo Urrutia. Para lograr la revolución de la dignidad tan anhelada por nuestra ciudadanía, vamos a trabajar en grandes cinco áreas programáticas. La primera, igualdad y dignidad para todos y todas, a cargo de don Pablo Adení y Nicole Saez. Desarrollo digno y a escala humana, a cargo de Joseph Ramos, Alejandro Nico, Ana María Correa y Alejandra Kraus. Seguridad, paz y dignidad, a cargo de Carolina Leitao y Eduardo Contreras. Aplausos. Barrios vivos, a cargo de Luis Eduardo Brechiani, Jaime. Tania Victoria. Por una dignidad plena, derechos sociales garantizados a cargo de Andrés Palma y Miriam Verdugo. También este queremos agregar tres ejes transversales igual de importantes. Nueva Constitución, a cargo de Tomás Jordán y Constanza Tobar. Y nunca más sin nosotras, a cargo de Camila Vilés y Marcela Labral. Por último, antes de la continuidad a cargo de Hugo Manzi. A continuación, el presidente del partido Camarada Fuat hará uso de la palabra. a a los miembros de la directiva del partido, ¿no es cierto? a los docieros y de la campaña, por cierto, a todos y cada uno de quienes están asumiendo este elemento desafío de integrar los distintos equipos programáticos de la candidatura, también a quienes forman parte del Comité Político Estratégico y quienes estarán también en las tareas de trabajo territorial, Saludar, por cierto, con mucho cariño a nuestras candidatas y candidatos, alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, eh, gobernadoras, gobernadores, también a nuestros candidatos y candidatas a la Convención Constitucional. Decirle que estamos, eh, sin duda, viviendo un momento muy importante. Y desde ese punto de vista, yo muy brevemente quisiera recordar algunos eh, elementos, algunos puntos que planteé cuando lanzábamos la campaña para las elecciones del 11 de abril, y que vale la pena reafirmar, porque de alguna manera tiene que ver con el mismo espíritu, con el mismo relato, con el mismo sentido que eh, iniciamos hoy con tanta fuerza esta campaña presidencial. Y lo que decíamos es que este es el momento que estábamos esperando. Ahora, este momento, tiene es una oportunidad que no queremos desperdiciar: la oportunidad de un mejor futuro, de un futuro más justo y próspero para Chile, de mejorar nuestro sistema de salud de darle voz a cada uno, de escuchar la voz de cada uno, de crear valores de manera sustentable y de distribuir el fruto de nuestro trabajo de manera más justa. De darle una vez por todas poder real a cada región, a cada comuna, a cada territorio. De hacer crecer nuestra economía al mismo tiempo de respetar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas. Chile casi unánimemente quiere un país más humano y más justo. Y eso también es nuestro sueño. Por eso que esta es la oportunidad y este es el momento. Queremos transformar un estado de desigualdad y de iniquidad que nos tiene al borde de otro caído, que nos tiene enfrentados, descontentos e de infelices, y queremos que la dignidad sea transversal. Probablemente nos van a decir que nos ponemos al lado de lo mismo de siempre, pero nosotros sabemos que podemos hacerlo mejor, porque es tiempo hacer las cosas de mejor manera tener mejores escuelas, mejor transporte, ríos limpios, agua para todos y que nadie se quede sin un hogar, un trabajo, sin pensiones justas y una vida digna. Es hora de que también seamos capaces de fijarnos en las regiones, en los pueblos, en el campo, tanto como nos fijamos en la gran ciudad. Este va a ser un año en que los chilenos tendremos varias oportunidades para poder votar y para poder renovar a nuestras autoridades. Pero nosotros tenemos que mostrarles que esta oportunidad es de elegir mucho más que personas. Es la oportunidad de elegir un nuevo camino para nosotros y para nuestros hijos. Y ese camino al que nos convoca de rincón es el camino de la revolución de la dignidad. De la revolución porque necesitamos cambios profundos, no cosméticos, pero mirándose al futuro, No buscando paradigmas del pasado que han fracasado en otras partes sino que aquellos que realmente nos permitan crecer con dignidad y garantizarle la misma oportunidad a todos nuestros compatriotas. Quiero es decirte, que estamos listos para recorrer contigo este camino de la revolución de la dignidad. Estamos listos para acompañarte en el este elemento de desafío. Estamos listos para poder asumir con fuerza la ética a la que nos convocas. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros va a ser también un portavoz de esta invitación a cada uno de nuestros compatriotas, para que la revolución de la dignidad la hagamos juntos. Un gran abrazo y felicitaciones por esta actividad y por este gran equipo de trabajo que nos presenta. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, estimado, gracias por la invitación a participar del Comité Estratégico. Estimado camarada presidente del, del partido y su mesa directiva. Estimados y estimadas candidatas y candidatos a gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, a concejales y concejalas, a constituyentes de nuestro partido en cada uno de los lugares de, de Chile. Estimados integrantes de los distintos comités de campaña a nuestra candidatura presidencial la verdad que en primer lugar déjenme decir que estoy contento de estar acá y agradezco la invitación de Jimena a poder participar del comité estratégico y cuando me invitó la verdad que decidí inmediatamente participar por tres razones que es lo que quiero compartir en este saludo hoy día, por tres razones la primera de ellas para testimoniar la unidad de la democracia cristiana. ¡Aplausos! Hemos aprendido en nuestra historia que cuando nos dividimos nos va mal. Pero de la misma forma hemos aprendido en nuestra historia que cuando trabajamos unidos nos va bien. Y en ese sentido... Me parece un acto de responsabilidad política, un acto de coherencia y un acto de consecuencia apoyar decididamente a Jimena Rincón como nuestra candidata presidencial. Y esto es bueno que lo sepamos internamente en la democracia cristiana, en cada uno de las distintas comunas, en cada una de las distintas regiones de nuestro país, pero también que sea una señal política hacia el resto, hacia el resto de los partidos, hacia el resto de la sociedad. Hoy día la democracia cristiana va a trabajar unida, todos y todas, por nuestra candidata presidencial, Jimena Rincón. La segunda razón es porque creo que hay un espacio abierto acá para las distintas propuestas. Veo a Andrés Palma, veo a otras personas con las cuales hemos trabajado un conjunto de, de propuestas, Felipe del PIN y, y, y muchas otras. Y hay un conjunto de propuestas que se ponen a disposición de la discusión, propuestas como derechos sociales garantizados, o propuestas como igualdad de trato, que nuestros candidatos constituyentes están en cada uno de los lugares de Chile diciendo que son parte de la nueva constitución que queremos. O propuestas como mayor poder para las regiones y los municipios, que también cada uno de nuestros candidatos en las municipales, alcaldes, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, están impulsando. O propuestas como un nuevo sistema de pensiones, mixto en el financiamiento y en la gestión, con ahorro y con aporte solidario a las empresas, pero administrado de forma distinta, y que significa terminar con el sistema actual de AFP, son algunas de las propuestas que ponemos a disposición de la candidatura, ponemos a disposición de los equipos programáticos para poder entonces tener una propuesta común de la democracia cristiana, tener una propuesta común para las primarias que siguen por delante. Pues la tercera razón es que soy de los que cree que hoy día está abierta la elección presidencial. Distinto a veces anteriores, donde mirando desde varios meses antes uno podía predecir el resultado electoral hoy día está abierto el resultado electoral de la próxima elección presidencial y por, lo pro, y por lo pronto también de la próxima primaria de la oposición pero para ello tenemos que trabajar con unidad en el resto de la oposición y espero contribuir con mi presencia a transmitir unidad a generar ambiente de unidad y a trabajar con otros partidos también para poder producir la mayor unidad posible dentro de la oposición, primero en el marco de la unidad constituyente, en torno a un programa, y después en segunda vuelta con todo el resto de la oposición. Hoy día está abierta la elección presidencial, pero depende de nosotros que eso tenga éxito. Si estamos unidos en la democracia cristiana, con mi presencia quiero testimoniar ello, podemos dar una buena pelea y ganar la primaria para después de ganar la primaria, poder ganarla a la derecha y gobernar con Jimena Rincón, Chile. Muchas gracias por la invitación. A continuación, queremos invitar a nuestra candidata presidencial, Jimena Rincón, a que por favor pueda dirigirse a todos nosotros. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy día aquí. Quiero saludar a los que están físicamente acompañándonos de acuerdo a las normas de, de aforo que permite la pandemia y al esfuerzo que han hecho varias y varios por estar, partiendo por nuestra jefa de campaña, Joana Pérez, que se vino ayer tarde desde Concepción. Quiero también saludar al dueño de casa, a Felipe del PIN, que nos presta este espacio maravilloso que esperamos que pronto, después de la vacuna que alcaldes y alcaldesas han llevado a cabo y los hombres y mujeres de la salud de manera tan eficiente, nos permita volvernos a reunir. Gracias Felipe por prestarnos tu casa. Quiero saludar a hombres y mujeres que se encuentran conectados, aquí vemos a varios y a varias, de norte a sur de nuestro país, en las plataformas que hoy día nos permiten una comunicación mucho más horizontal y la verdad es que en tiempo real. Gracias por eh, hacerse un espacio en sus jornadas, en su agenda y conectarse. También quiero agradecer a hombres y mujeres que nos han mandado mensajes y nos decían, no puedo por la hora y porque estoy trabajando estar compartiendo con ustedes. Pero a todos y a todas ellas, gracias por seguir soñando todos juntos un país distinto. Quiero agradecer a Yasna Proboste, una de nuestras voceras, por haber viajado desde el norte y acompañarnos hoy día físicamente acá. Gracias, querida colega, querida amiga. <ríe> A Alejandra Kraus, que está conectada, y a Iván Flores, porque también han aceptado el desafío de ser parte de la construcción de este sueño. Y quiero agradecer en la persona de Marcelo Urrutia, que también viajó, él es uno de nuestros candidatos a constituyente y coordina todo el área programática, por estar hoy día acá. Y por cierto, a todas y todos los que han hecho posible este encuentro. Aquí hay muchas y muchos que hicieron posible desde este pequeño cartel hasta esta gran plataforma. Gracias porque son un tremendo equipo. Sin lugar a duda, todos los que nos reunimos hoy entendemos la política como un instrumento de servicio, él o uno de los instrumentos de servicio más noble que tiene la política. La política es una causa que merece dedicarle la vida entera y muchos y muchas o todos y todas los que están aquí física y conectados vía internet saben los costos que esto tiene. Estamos en política porque entendemos que solo a través del trabajo por el bien común podemos construir un país más humanitario, más digno y distinto. Somos una comunidad de hombres y mujeres libres, disponibles y dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma por la construcción de un mejor Chile para todas y para todos, pero especialmente para los más humildes, para los hombres y mujeres de esfuerzo, para aquellos que no han tenido nada regalado y que día a día construyen su destino y el de sus familias. Nosotros, hombres y mujeres que estamos en política, la entendemos como una herramienta para trabajar por todos ellos y también por nuestros niños y niñas, por crearles una patria distinta y mejor. Estamos reunidos para levantar una propuesta programática para millones de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas que esperan de nosotros soluciones, que esperan de nosotros también valentía de salir a la calle y escuchar y luego trabajar con rigor para transformar sus esperanzas e ideas y que no queden en el aire, en diagnósticos o en escritos sino que se concreten en acciones que puedan cambiar el futuro de quienes habitan nuestra patria. Más, más allá de nuestro interés debe estar el interés de la ciudadanía. Más allá de nuestras reflexiones tiene que estar el ser capaces de ponernos en el lugar de hombres y mujeres que el 18 de octubre del 2019 nos dijeron basta. No podemos soñar un Chile distinto y actuar simultáneamente, recuperando una normalidad que no era normal. Necesitamos, por el contrario, hacernos cargo. Es nuestra obligación hacernos cargo del sueño, esperanza, frustración, miedo y temores de hombres y mujeres que se movilizaron el 18 de octubre. Así es, queridas amigas y amigos. Y perdonen que omita el camaradas, porque esa es mi familia. Hoy día tenemos que empezarle a hablar al país más allá de nuestro partido. Hagámonos cargo del sentir ciudadano que tan fuerte nos golpeó, que hasta hoy nos interpela y nos exige redoblar los esfuerzos y materializarlos en propuestas con cambio real. Estoy segura de que todos y todas... Y permítanme aquí un minuto. Estoy segura de que todos y todas, América López en Independencia, Constanza Valenzuela en Calera de Tango, Carlos Adasme en Isla de Maipo, Nivaldo Pérez en Peñaflor, Claudia Pizarro en La Pintana, Andrés Vázquez en Colina, Nico Preus en Las Condes, Alejandra Bustamante en Maipú, Gustavo Toro en San Ramón, Petero y Jaime Bertín que nos acompañan Petero en Isla de Pascua y Jaime Bertín que nos acompañan conectados todos y todas ustedes representan esa conexión directa, esa primera conexión de la ciudadanía que demanda transformaciones estoy segura ustedes representan a muchas y muchos a lo largo del país. De hecho, fue una gran discusión donde hacíamos este lanzamiento. Algunos querían que fuera en el norte, otros en el sur, otros en mi maule, otros en mi región del vivo vivo natal. Y la verdad es que para garantizar que estuvieran los medios y se supiera lo que queríamos hacer, decidimos hacerlo acá, pero no en el centro del país, sino que en La Granja, una comuna periférica que tiene tantos sueños aún sin cumplir como tantos y tantas a lo largo del país. Estoy segura como decía, que todos y todos nos sentimos orgullosos y orgullosas de lo hecho como humanistas cristianos y que logramos en conjunto, como decía Alberto Undurraga, con nuestros aliados. Orgullosos y orgullosas de Patricio Elwin, de Eduardo Frey, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Y no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a guardar silencio frente a quienes plantean que en los últimos 30 años... ...no ocurrió nada... ...con valentía... ...sin dudar... ...con la frente en alto... ...vamos a defender... ...todo lo bueno que se hizo... ...en este tiempo... ...pero con la misma fuerza... ...valentía... ...vamos a ser capaces... ...de hacernos cargo... ...de aquello... ...que no hicimos bien... ...o que no hicimos... ...suficientemente... ...queda mucho por hacer... ...y es mucho... ...en lo que nos equivocamos... ...pero tengo la convicción de que nos sobra en Teresa para pararnos, para revisar los 30 años pasados, para sacar lecciones aprendidas y actuar por los 30 años que tenemos por delante. A mi familia, a mi hija, a mis hijos, a mis nietos, a Cristian, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia demócrata cristiana, a mis amigos y amigas, les decimos que, no es, que estamos comprometidos hoy por instalar todas aquellas ideas y propuestas sobre las cuales vamos a construir en comunidad un nuevo futuro para nuestro país. Así como lo hicieron antes hombres y mujeres valientes, capaces de enfrentar los desafíos de su tiempo, nosotros hoy enfrentaremos los desafíos que Chile nos demanda. Los llamamos a invitar y poner toda nuestra energía y trabajo para que el desafío que nos impone la historia sea sacado adelante. No es una tarea fácil pero no nos asusta el tamaño del desafío. ¿O alguien cree que en la época de Eduardo Frey Montalva algo fue fácil? ¿O que fue fácil para Elwin enfrentar el cambio de tiempos de la dictadura a la democracia? Conocemos la respuesta y la historia sin lugar a duda nos ha enseñado. Con cada generación se ha ido transformando la historia y les digo con profunda convicción que ninguno de nosotros va a renunciar a trabajar por una historia en donde la dignidad se imponga. Todos y todas, desde cada rincón de nuestro territorio, desde cada comuna y de cada barrio, vamos a construir la propuesta programática con hombres y mujeres que van a cambiar los signos de su historia. Así como Tomich. Nos llamó a construir la unidad social y política del pueblo. Hoy decimos, con unidad lograremos ganarle al sucesor de Sebastián Piñera. Sí. La unidad con nuestras y nuestros aliados nos permitirá ganarle al sucesor de Sebastián Piñera. Queridas amigas y amigos, me preguntan una y otra vez... ¿Qué nos diferencia de nuestros aliados? Mi respuesta es siempre la misma, porque creo en el valor de la diversidad. Somos distintos y tenemos diferencias. Quizás las mismas diferencias de siempre, pero lo importante es que es mucho más las cosas que nos unen. Son muchas más las cosas que nos permiten pensar en las personas y avanzar. Si nos pusimos de acuerdo para recuperar la democracia, si nos pusimos de acuerdo para derrotar la miseria, si nos pusimos de acuerdo para derrotar a la derecha, no dudo que seremos capaces de ponernos de acuerdo una vez más para dar gobernabilidad a Chile en este periodo de nuestra historia que partió un 18 de octubre. Así como Patricio Elwin nos convocó a construir la patria justa y buena y logramos disminuir la pobreza de manera impresionante y significativa como nunca antes en nuestra historia, hoy queremos invitarlos a construir una patria digna donde nadie abuse del poder, donde hombres y mujeres sean respetados en sus derechos fundamentales, donde nadie reciba menos remuneración frente a igual trabajo. Donde nadie sea discriminado por su origen, por sus ideas o por su orientación sexual. Así como el presidente Eduardo Frei nos planteó el desafío de nuevos tiempos con la modernización del país y la apertura comercial, hoy queremos invitarlos a trabajar por la nueva era que ya vivimos, la de la cuarta revolución industrial y la emergencia y la emergencia climática. Queremos un modelo de desarrollo distinto, inclusivo, solidario, cooperativo y sostenible a escala humana donde exista el trabajo decente. Sí, aquí tenemos a nuestro presidente del Frente de Profesionales y Técnicos, nuestro amigo Flavio, y la verdad es que, Flavio Garrido, y la verdad es que este es un eje fundamental del trabajo de nuestro programa de gobierno. Queremos un país que ponga al trabajador, hombre y mujer, en el centro de su preocupación. Queremos comprometernos con... Una revolución económica en el mundo y en el país post pandemia, que se haga cargo del impacto brutal que ha tenido la pandemia, particularmente en las mujeres. Que no solo han perdido sus ingresos y su empleo remunerado, sino que también han debido asumir ellas exclusivamente el cuidado de los niños, de los adultos mayores y de las personas con movilidad reducida o discapacidad. Así como la presidenta Bachelet impulsó iniciativas innovadoras de protección y seguridad social y también activó decididamente en correr el cerco invisible de la desigualdad de género para romper el techo de cristal, dignificando a la mujer y elevando los conceptos de paridad y equidad de género como temas centrales y permanentes en la vida pública, afirmando hoy, nunca más sin nosotras, nunca más sin las mujeres. Hoy estamos a puertas de instalar la primera Asamblea Constituyente, paritaria, única en el mundo. ¿Cómo nos sentirnos entonces orgullosos de ser una vez más vanguardia? Así como el presidente Frei Montalva nos invita a soñar con la revolución de la libertad, hoy queremos invitarlos a construir la revolución de la dignidad que Chile necesita. La revolución de la dignidad no es un eslogan, no es una frase, significa construir una nueva estrategia de desarrollo para Chile que consagre, proteja y garantice los derechos fundamentales y que ubique a la persona en el eje central del desarrollo humano, que asegure a cada hija e hijo de nuestra patria las condiciones necesarias para su desarrollo pleno, que lo proteja frente a la enfermedad, la pérdida del empleo, que reconozca y valore el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado, que ofrezca igualdad de oportunidades y no discriminación, que asegure dignidad con trabajos, salarios y pensiones justas, para que nunca más para que nunca más hombres y mujeres en nuestra patria deban enfrentar una pandemia con sus ahorros y con su dinero. Hoy queremos comprometernos con un programa Nacido desde abajo hacia arriba, desde los sueños y expectativas de todos y todas, para que nunca más, para que nunca más las decisiones se hagan impuestas desde el nivel central a los rincones de nuestra patria. Porque esas decisiones, cuando no se conoce el territorio, y aquí hay varios alcaldes y alcaldesas que podrían dar miles de ejemplos, y yo puedo dar los míos propios en mi maule. Cuando esas decisiones se imponen desde el nivel central, sin haber recogido las demandas de hombres y mujeres, muchas veces nos equivocamos. Y tomamos decisiones que cuestan dinero, que cuestan tiempo y que provocan problemas. Nunca más. Nunca más sin la gente. Nunca más sin los hombres y mujeres de nuestra patria. La revolución de la dignidad que proponemos a nuestros chile se estructura en una propuesta programática que se despliega a través de cinco marcos de temas. Ya han presentado a quienes los van a liderar o dirigir o convocar, como quieran llamarles, y son la igualdad y dignidad para todos y todas, el desarrollo digno y a escala humana, la seguridad, la paz y la dignidad, donde también va a estar eh, Claudia Pizarro y, y Nicolás Mena, que por ahí anda, lo vi. Los barrios dignos, donde también va a estar un sociólogo y arquitecto independiente, que es Juan Sebastián Lama, que una vez nos, más nos acompaña acá. Y donde vamos a tener un eje que se llama por una dignidad plena de derechos sociales y garantizados, donde va a, va a haber un hombre y una mujer maravilloso. Pero no podemos hacer estos ejes que tienen además bajadas múltiples y diversas. No podemos hacer esto sin entender que hay tres ejes transversales en medio de la discusión de hoy. Uno, por cierto, que se ganó el 15 de noviembre. Y yo he dicho muchas veces que se ganó gracias a la fuerza de la ciudadanía y la cordura de la política. Porque si la política no hubiese estado a la altura, no estaríamos en el proceso que nos encontramos hoy. Y entonces ese eje, el eje de, eh, el tema constitucional, es un eje fundamental. Pero también otro eje que nos atraviesa desde hace mucho tiempo y que una y otra vez permanece invisibilizado, pese a todo lo hecho en los últimos años y reconocíamos el esfuerzo, el trabajo y el aporte de la presidenta Bachelet, es el eje de equidad y mujer. Nunca más eso puede estar ausente de cada una de nuestras decisiones. En materia ambiental, en materia económica, en materia de empleo, en materia de desarrollo sostenible, no podemos hacerlo sin las mujeres. Y finalmente algo que me enseñó un gran amigo que nos acompaña aquí en el Zoom y que siempre está permanentemente aportando con ideas, con innovación, no podemos pensar un país distinto si nos olvidamos algo que es esencial al alma, el arte y la cultura. No es posible que olvidemos permanentemente a nuestros artistas, que nos dan razón para vivir, que oxigenan nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso para mí es tan importante Juan Pablo Sáez que tú hayas decidido dar esta pelea por el municipio de Ñuñoa, porque eres un artista. Pero además de ser un artista, pero además de ser un artista eres un emprendedor y un soñador y necesitamos muchos más Juan Pablo Sáez en política. Y junto con él hay otro hombre que siempre me acompaña, él y su equipo y no puedo dejar de nombrarlo porque ha estado presente en todas mis campañas cuando las hemos ganado. He perdido una y no lo invité, ¿eh? con Claudio Rego, ahí me equivoqué. Que es eh, Hugo mansi el grupo natalino, Hugo es su compositor. Y la verdad... Él anda, él anda con una polera que no es casualidad, dice salvemos la música chilena. Hugo Manzi no solo es el compositor de grandes canciones, sino que es el primer guitarrista de Natalino y junto a Cristian y Lalo son mis grandes amigos y, y otros tantos que también están en esto. Creemos que para soñar un país distinto, el arte y la cultura, no solo no pueden olvidarse, tienen que estar en el primer lugar de la fila. Lo hemos conversado tantas veces con yasna La cultura se construye a través de la educación. La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de las naciones y los países. Y por lo tanto, ese es un eje transversal que va a estar presente en nuestra campaña. Muchas gracias, querido Hugo. Este grupo de hombres y mujeres donde las regiones están presentes, créanme que es una pelea permanente cuando vamos conformándolo, lo conversaba con Ana María Correa cuando la llamé hace tiempo atrás le dije, Ana María, quiero que estés liderando el tema económico porque las mujeres siempre están ausentes y la visión de las mujeres no solo importante, fundamental, tiene una característica. Todo este grupo es paritario, hombres y mujeres, y tiene presencia de regiones. Si nosotros, si yo, que soy mujer y de región, no lo esfuerzo, créanme que va a ser muy difícil que otro lo haga. Este grupo, este grupo de hombres y mujeres se han comprometido junto a miles de profesionales, trabajadoras, trabajadores, dirigentes, sociales, artistas, empresarios, emprendedores, a repensar nuestro mundo, desde los independientes hasta los militantes, todas y todos juntos, para que construyamos desde cada comuna, desde cada barrio ese nuevo modelo de desarrollo donde nunca más estén ausentes nuestros representados el alma de nuestro país está atrizada por la injusticia por la falta de dignidad por la violencia, la desigualdad y la incompetencia de un gobierno que no dio el ancho frente a la magnitud y complejidad del momento histórico no somos indiferentes a esta herida no somos indiferentes frente a lo que hombres y mujeres de nuestra patria están viviendo. Haremos una campaña que se va a desplegar en todas las comunas, en todos los territorios, porque hoy día tenemos un primer desafío, me lo preguntaban ayer después de la actividad de Tucapel Jiménez, me decían, ya están todos los candidatos aquí, ¿qué pasa ahora? Y Yo les dije, lo que pasa ahora es que tenemos un desafío el 11 de abril, con alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, gobernadores, gobernadoras, Cristina Bravo, que está ahí por ahí, mi gobernadora del Maule, y constituyentes hombres y mujeres. El 11 de abril es el próximo desafío. Voy a ser presidenta de todas las mujeres y hombres de nuestro, de nuestro país y el tiempo que tenemos por delante será arduo y complejo frente a una hermosa tarea en la que nadie sobra. Queridas amigas y amigos, este no es un proyecto personal. No es la candidatura de Jimena Rincón González, es la expresión de una gran comunidad de hombres y mujeres libres que pretenden con profunda humildad y coraje volver a ganar la confianza ciudadana para decirle a nuestro país, a todo Chile, que otro país es posible, que no merecemos la continuidad de un gobierno que no ha hecho otra cosa que profundizar las desigualdades y agudizar el conflicto y la inestabilidad. Todas y todos juntos somos protagonistas de nuestro tiempo. Así como fueron ayer nuestros queridos adultos mayores, no somos ni seremos espectadores. Queremos escribir la historia. Desde hoy trabajaremos en la construcción de un programa de gobierno que exprese nuestro inclaudicable compromiso a construir un país mejor, un Chile democrático, diverso y justo, en el que todos y todos podamos vivir en dignidad. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos recorriendo el territorio, acompañando a nuestros candidatos al 11 de abril y de ahí a la primaria del 4 de julio y a ganar en noviembre la presidencia de Chile. Muchas gracias.